Los sucesos paranormales, ovnis, civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en Enigma 1300, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sábados 8 de la noche, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN Nuestras Noticias.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 Radio Mexicana, Nuestras Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el decreto más daños de beneficios de... para la frontera. La, la general... formalidad de las empresas la es una tarea La primera. economía americana la avanza La, la proveeduría de... maquilador sigue siendo el la gran La concentración de, de poder de mercado en La transparencia en San... gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios.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 Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente como cada lunes, bueno, casi como cada lunes. Ya ven que la semana pasada no los pude acompañar, pero ya que estamos nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Mexicana, el 1300 AM, aquí en sus instalaciones, en su cabina, viendo aquí la, la vista de la ciudad. Y bueno, vamos a transmitir a través de las redes sociales de la página de, de Facebook de Radio Mexicana. También lo vamos a transmitir a través de la página de CONAFI, de la, la de un servidor, eh, la página de Solo Negocios Radio. Y pues hace un gusto, mi nombre es Guillermo Soria y vamos a platicar un poquito ahora de algunos temas. Vamos a dejar o a tratar de dejar la parte fiscal por un lado. Vamos a tratar de, ya hemos hablado mucho de estos, acaban de pasar los impuestos esta semana pasada. Entonces... Creo que, bueno, es tiempo de que platiquemos de otras cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestra empresa, ¿no? Tenemos que, que cuidar el, el crecimiento de nuestra empresa, tenemos que cuidar hacia dónde vamos, cómo estamos trabajando. Eh, a veces nos involucramos tanto en la, en la dinámica, en el día a día de nuestro negocio, que dejamos de, de, de participar, dejamos de... Eh, proyectar, dejamos de, de hacer la planeación que todos los necesit lo, lo, todos necesitamos en nuestros, en nuestros negocios, ¿verdad? Entonces, eso hace que pues de repente si sí, cometamos descuidos y estemos dando, uh, como dicen, tumbos, ¿no? O, o caminemos sin rumbo, o cuando ya nos damos cuenta, ya estamos haciendo otras cosas que no eran el core de nuestra empresa, que no eran lo principal de nuestra empresa. Y ya de repente nos damos cuenta si ya estamos a, hablando de otras cosas. este De hecho, antes de empezar, quiero quiero informarles que, o platicarles que hoy es el día, eh, el, hoy 27 de, de junio, es el día eh, mundial, porque la ONU así lo, lo determinó, de las MIPIMES. Las MIPIMES, bueno, pues estas pequeñas empresas que, que mueven la economía y a veces se echan sobre sus hombros... La carga del país. Entonces, les quiero platicar y, y les quiero, les voy a leer las palabras de, de René Torres, que es el director de Compaquín, que es la empresa de la cual nosotros distribuimos los sistemas de, de contabilidad, de nóminas, de facturación, de inventarios. Y, y esta empresa eh, está muy enfocada a las MIPIMES. Entendemos en, en nuestro negocio la, la, la fuerza y el valor que tienen las MIPIMES para la economía del país. Y por eso es que me quiero tomar este, eh, unos, unos minutos de, del tiempo para, para leer esta, estas palabras, ¿verdad? Dice, uno de los elementos fundamentales para la transformación política y económica de cualquier país radica en el sector privado, en el que el desarrollo de la actividad emprendedora juega un papel muy importante. En ah. México y el mundo, las micro, pequeñas y medianas empresas son vitales para la economía, ya que conforman más del 90% de todas las empresas y generan 7 de cada 10 empleos, esto de acuerdo con la ONU, la Organización, Nacional de, las Naciones, Organización de las Naciones Unidas, perdón. y hoy 27 de junio la comunidad internacional celebra el Día Internacional de las Pymes. Esta fecha cobra mayor relevancia si consideramos que estos negocios sobrevivieron a los efectos económicos de la pandemia gracias al comercio electrónico y que diversificó la forma en que las personas interactúan con las empresas. Una de las mayores lecciones de la pandemia es con menos se puede hacer más. Actualmente, con la adopción del trabajo en casa, las mipymes tendrán recursos para invertir en su digitalización. Además, dentro de este periodo de recuperación económica con nuevos desafíos, uno de ellos es posicionar a la organización en un mercado cada vez más competitivo. Por eso, bueno, Compac celebramos con innovación, permitiendo así desarrollar mejores soluciones contables y administrativas. Hoy, hoy en su día deseo decirles de corazón las siguientes palabras a los emprendedores y a aquellos eh, jóvenes líderes que están marcando el futuro de México. Hagan el bien a los demás, no importa cuál sea la idea o el proyecto que estén liderando, deben tener presente la gran responsabilidad que tienen al incorporarse como parte esencial del sistema económico interno, con tecnología, preparación constante, además dedicación y pasión por el trabajo. Las mentes aspirantes deben contribuir a encontrar un camino mucho más claro para llevar su negocio al éxito. Y pues celebremos con mucha alegría este día tan especial. Muchas felicidades a las MIPIMES. Y les voy a dar algunos datos eh, porque es porque es importante conocer. Eh, bueno, de, a partir de cuándo se celebra, desde el 2017, la ONU fue cuando declaró que se celebran la, las mipymes Y aportan alrededor del 52% del PIB anual. Las, a, a, las, a, a la economía. Es decir, las pequeñas empresas aportan más o menos el 52% del producto interno bruto del país. Eh, aportan más o menos el 72% de los empleos. Es decir, hay muchas empresas muy grandes, pero en realidad esas empresas apoca, aportan pocos empleos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su volumen de ventas eh, en en la economía, sus ingresos son muy altos pero están muy automatizadas muy sistematizadas y eso hace que su mano de obra sea, sea baja ¿no? entonces eh, las mipymes estas pequeñas empresas que a veces no estamos incorporando en nuestra, en nuestra empresa no estamos siendo eficientes en el manejo de los sistemas o incorporar sistemas y eso nos hace que contratemos más personas no aparte por el número de empresas porque en nuestro país tenemos 4.9 millones de estos negocios que representan el 99.8% del total de las empresas del país. Fíjense, el 99.8% del total de las empresas del país son mi pymes y aportan el 52% del Producto Interno Bruto. Acuérdense que el Producto Interno Bruto no nada más es lo que generan las empresas, viene lo que es el turismo, el petróleo, o, o la, la agroindustria, etcétera, ¿no? Pero las pymes, el 99% de las empresas del país son. Son pymes o mi pymes, porque cuéntense que están las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces es importante esto. Y como, como decía en las palabras de, de René, el, la pandemia hizo que muchas empresas desgraciadamente tuvieran que cerrar sus puertas. Muchas empresas no pudieron soportar con los costos fijos de las rentas, de la nómina. Muchas tuvieron, eh, lo importante que es eso, ah ¿eh? mantuvieron su nómina como lo pedía la autoridad acuérdense que en la autoridad nos dijo ustedes tienen que seguir pagando ¿por qué? pues porque los empleados se van a su casa pero ustedes pagan oye pero no tengo ventas ¿cómo le pago? pues de como puedas entonces muchas empresas no pudieron sostener eso, muchas empresas no pudieron sostener los costos fijos como son las rentas de los negocios donde eh, muchos no les hicieron algún descuento, algunos le dijeron ok, lo que no me pagues ahorita te lo voy a prorretear en el siguiente año, pero al final de cuentas me lo tienes que pagar. Por un lado se entiende porque hay... Hay negocios de renta, de oficinas, de locales, que al final de cuentas ellos les debían al banco, ¿verdad? Entonces no todos los que tienen un local es un jubilado, una persona que que vive de sus rentas, ¿no? Hay empresas que se dedican a arrendar locales y que pues son proyectos financieros que tienen que pagarle a sus acreedores, tienen que pagar... Deudas, tienen créditos bancarios, entonces pues no pueden decir, ¿sabes qué? Te condono todas las rentas, ¿no? Entonces, eso, eso sufrieron mucho las, las MIPIMES, ¿verdad? Entonces, pues algunas recomendaciones que hacemos a la, para las MIPYMES es eh, actualícense, digitalícense, capacítense. Es bien importante. Yo lo, yo lo platico mucho, por eso hoy voy a hablar de los presupuestos en las empresas. Eh, una, una MIPIME. A una pyme o una empresa aquí en México la mayoría de las veces empieza por necesidad no por un sueño o un proyecto muchas de las mipymes en el país empezaron por necesidad ¿por qué por necesidad porque el dueño de la empresa se quedó sin trabajo de repente o tuvo un compromiso o el dinero sencillamente de donde trabajaba no le alcanzaba y decidió tener un ingreso extra en su casa de tener un ingreso así como pues me voy a poner yo soy bueno para hacer carpintería pues me voy a poner a hacer trabajos de carpintería yo soy bueno para hacer comida pues voy a empezar a vender comida o a decorar eventos, a hacer flores a arreglar carros hay infinidad de cosas por las que la gente por necesidad empieza a trabajar o como les digo, sencillamente nos quedamos sin trabajo y pues tenemos que sobrevivir porque la familia tiene que comer tenemos que alimentarnos tenemos que pagar los servicios y demás entonces muchos negocios empiezan a, a convertirse en ese, esa facilidad o esa actividad que, que el dueño de la empresa conocía, sin, sin saber que iba a llegar a ser una empresa, pues lo empieza a hacer para tener un ingreso adicional o un ingreso extra. Y pues a lo mejor le va bien, le empieza a ir muy bien, empieza a crecer y muchos toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi trabajo a un lado y me voy a dedicar 100% a esto porque llega un momento en que empiezo a ganar más dinero de mi actividad extra que de mi empleo actual actual. O sencillamente, como les dije, nos quedamos sin trabajo y empezamos a hacer algo para sobrevivir. Y lo que pensamos que lo haríamos nada más así como que, pues mientras consigo un empleo, vemos que muchas veces se convierte en una fuente interesante de ingresos. El problema es que ese negocio surgió sin planeación, surgió porque soy bueno para hacer algo. Y esto yo se los menciono mucho a, a mis clientes, ¿no? Es muy común. Que, que tenemos un muy buen eh, cocinero, un buen, muy buen carpintero, una muy buena persona, muy hábil en, sus, en su conocimiento, en su trabajo. Sin embargo, al meterse ya de lleno a la administración de su negocio, de repente nos damos cuenta que empieza a dedicar muchas horas a la administración a conseguir las facturas, a hablar con los proveedores, que si los créditos, que si el contador, que si tengo que hacer un contrato, que si tienes que ir al SAT, que da de alta los empleados en el seguro, que la nómina y demás, y ah. empieza a descuidar el core o el, la parte más importante de su negocio, que es producir, que es vender, que es el cliente, ¿no? Empieza a descuidar esa parte por estar atendiendo otras cosas, ¿no? Y es cuando yo les digo, a veces ganamos un un mal administrador y perdemos un buen vendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el dueño de la empresa dice voy a tener que contratar a alguien que me ayude con las ventas porque yo tengo que estar haciendo lo de los dineros, ¿no? Y, y a veces nos desenfocamos, muchas veces es al revés, tú sigues haciendo lo que tú haces y contrata a alguien que te ayude eh, en la administración, contrata a alguien que haya estudiado administración, contabilidad, alguna carrera afín, economía, pero tú sigue haciendo lo que tú sabes hacer, que es vender, tratar bien al cliente, consentirlo, los detalles, todo eso. no Porque luego ni conocemos perfectamente las reglas fiscales y demás y empezamos a descuidar nuestro negocio. Y a veces por cuidarlos, eh, que no se metan a ver mis números, que no sepan cómo hago yo las cosas, eh, me quiero yo abarcar todo, o como dicen, el, el dueño de la empresa se convierte en el que prende y apaga la luz, no el que llega temprano y el que se va al último. Y entonces descuidamos lo que me da mi negocio y a veces no vemos que por quizás si yo pago el sueldo de un auxiliar administrativo, de, de alguien dentro de la empresa, pues yo voy a producir más que lo que me cuesta ese sueldo. Yo les digo mucho, muchas veces cuánto produces en una hora, cuánto produces en un día. Bueno, entonces dedica, fíjate cuánto estás perdiendo por andar yendo tú a formarte al banco, a formarte a hacer algún trámite, si eso mejor le pagas a alguien que lo haga. Vamos a una pausa y ahorita empezamos a trabajar en algunos tips para las pymes. Gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo. No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica. Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria. Ya saben, como cada lunes vamos a platicar de un, algún tema que, que les ayude a estas, a las empresas de aquí de nuestra ciudad principalmente o de donde nos estén escuchando. Y pues hoy estamos celebrando el Día Mundial de las MIPIMES. El 27 de junio Es el día mundial de las MIPIMES De estas pequeñas, medianas empresas O micro, le agregaría yo Micro, pequeñas y medianas empresas Que son la base de la economía Yo creo que eh, toda economía Toda ciudad, todo país tiene Esa tiendita de barrio, papelería Panadería, ferretería Refaccionaria, etcétera, etcétera Que pues al final de cuentas se convertían En la en la, en la parte de la economía De la zona, del pueblo De, de la colonia y demás, ¿no? y estas pues, fueron creciendo, muchas de ellas muchas se quedaron en el olvido ahorita tenemos el problema de la competencia tanto de las grandes empresas que fueron a, que están absorbiendo a las pequeñas empresas de la colonia, ya saben que ahora hay tiendas de conveniencia por todos lados y eso, abren una tienda de esas y desaparece la panadería la tortillería y demás, son uh -huh. muy cómodas, muy prácticas para la ciudad dan generan empleos, pero también pues ocasionan que muchas pequeñas pymes desaparezcan verdad sobre todo las que están alrededor porque ya es más fácil acudir a una tienda de estas eh, que ir con la persona. Ahora, pues sabíamos que si vamos con la tiendita de barrio, ahí tenemos crédito, tenemos etcétera, ¿no? Pero bueno, es parte del folclore y del progreso y de... Tener que ver ahora qué actividades tienen que hacer estas personas eh, para seguir manteniéndose, porque muchos de ellos, como les decía yo, le empezaron por una necesidad de sobrevivir, de tener recursos extras y terminando terminaron viviendo y a lo mejor muy bien de, de su tienda o, o de su pequeño taller o de su pequeño negocio. Entonces así es como las mipymes pues están en una etapa en que tienen que, que ahora eh, estar enfrentándose a, a otras empresas. Pero ya no nada más se enfrentan a otras empresas de manera local, sino también de manera global. Porque cuántos de ustedes ya ahora pueden comprar a través de, de su teléfono o de su computadora y están comprándole muchas veces a una gran empresa, pero pues también le están comprando a una mipyme Si vamos a través, dices, ¿sabes que Yo compro por Amazon. Pues sí, Amazon la mayoría de las veces no es el que te vende el producto la mayoría de las veces Amazon Mercado Libre todas esas empresas únicamente son intermediarios es decir ellos se cobran una comisión de lo que de lo que alguien, un tercero te está vendiendo te está ofreciendo entonces en la mayoría de los casos ese tercero pues también es un pyme es una pequeña persona que dijo oye pues yo voy a vender algo y lo voy a hacer a través de internet y, y se da de alta en Amazon eh, se, ya saben que ahora está fiscalizado eso pero bueno se da de alta en, en un... Eh, en Mercado Libre, en un Place Market, como le llaman, o Marketplace, eh, que son estos lugares que, que se encargan de hacer promoción de los productos que tienes y los ponen como si fueran de ellos. Nadie te dice quién es el que está atrás, quién es el que te está vendiendo. Y muchas de esas veces esa persona que está atrás pues también es una pequeña empresa o una pequeña ama de casa, un estudiante o un profesionista que está ofreciendo ese producto y que lo vende a través de un tercero. Para hacer esto pues tenemos que cuidar muy bien nuestros números y eso es un poco de lo que yo les quiero hablar ahora porque la mayoría de las pymes no hacen un presupuesto y, y el presupuesto es básico para que sobreviva nuestro negocio. Eh, necesitamos tener bien identificados para hacer un presupuesto eh, cuál es nuestro mercado, cuánto es nuestro volumen que podemos vender o producir si nosotros fabricamos algo y conocer nuestros costos. Eh, fijos, nuestros costos variables y voy a partir un poquito de eso ¿cuáles son los costos fijos en una, en una pequeña empresa? Y, y voy a seguir hablando de las pymes no porque es a quien va dirigido esto, las grandes empresas por lo general tienen un, un equipo de contadores, de, de economistas etcétera, que se dedican a hacer todo eso pero las pequeñas empresas no el, sencillamente el dueño del negocio es el que te, tiene que hacer el presupuesto y muchas veces llevan ese presupuesto pero lo llevan en la cabeza ¿no? Como el ama de casa que lleva el presupuesto de su casa y, y no lo tiene a veces en papel, a veces lo tiene literalmente en nada más los números en su cabeza, sabe más o menos cuánto paga de luz, de gas, de agua, de servicios, de teléfono, ahora internet, eh, sabe cuánto necesita para el mandado y, y entonces ya sabe cuáles son los ingresos que necesita tener para poder cubrir sus necesidades. Y sabe que cuando hay necesidades adicionales, no sé, época de inscripciones, comprar ropa, algún desperfecto en la casa, pues tiene que tener un, un, un guardadito para poder hacer frente a estos imprevistos. Entonces eso lo hacen pues muchas personas en sus casas, muchas amas de casa o muchos amos de casa, ¿sí? muchos que los que están al frente de la economía familiar, pues hacen eso aunque sea de manera informal. Bueno, pues eso también lo tenemos que hacer en las empresas, en las empresas también tenemos que conocer perfectamente nuestros costos, tenemos que saber cuánto cuesta nuestra nómina, cuánto cuesta el seguro social de nuestra nómina, cuánto pagamos a la Infonavit, cuánto pagamos de impuestos sobre nómina, cuánto pagamos eh, de renta, cuál es mi porcentaje de ganancia, es increíble. Pero muchos negocios que tienen, pueden tener inclusive años, no conocen su porcentaje eh, bruto de ganancia real. Es decir, a veces me ha tocado ver que hacen ecuaciones ahí para sacar la utilidad y dices ah caray lo ya la pones, y a ver vamos a, a comprobar esa utilidad, y resulta que no estaban ganando lo que ellos pensaban. O, o no están considerando todos los costos. Es muy común que si yo tengo que comprar algún produ producto fuera de la ciudad, pues tiene un flete tiene, y ese flete pues es un costo que a veces es, es muy alto y más últimamente que han subido mucho los fletes por la cuestión de la gasolina entonces nos damos cuenta de que oye pues yo le, según yo le iba a ganar 500 pesos a este producto pero resulta que pagué 100 o 200 pesos de flete, entonces mi utilidad se convirtieron en 300 pesos en lugar de 500 que yo esperaba y para colmo de malas mi cliente me paga con tarjeta de crédito y me cobran por ahí del 2% de comisión sobre el total de la venta pues quítale otro porcentaje porque a veces ese 2% de comisión de la venta pues representa un 5, un 7% de la utilidad entonces le estamos dando ahí pellizcos o mordidas muy fuertes a la utilidad y no sabemos, o todavía tenemos eh, comisiones a los vendedores. Me pasó con un cliente que, que él les estaba dando una comisión muy alta, lo hacía de muy buena fe, decía: Yo les voy, estoy dando el 10% de la venta a, a, mis, a mis empleados. Dijimos No, pues qué buena comisión paga, ¿va? Y, cu y le cuando le pregunté: ¿y cuánto representa eso de la utilidad? No sabía, ¿verdad? Y resulta que le estaba dando más del 30% de la utilidad de cada venta a, a sus empleados eh, en comisiones. Entonces, pues imagínate, con el 70% que te quedaba, él tenía que pagar el, el, el producto, ¿verdad? Pero, con, con esa parte tenía que cubrir los otros costos fijos e indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Pues el gerente general, este, la renta total del local, bueno, ese se podría considerar como un costo fijo, ¿no? Pero todos esos costos adicionales que tenemos en el negocio que no son parte del precio de venta o del producto en sí. Entonces todos esos costos, cuando los sumamos y decimos, ay caray, ¿con qué voy a cubrir todos esos costos? Y hay algo que en la administración en la contabilidad administrativa se le llama contribución marginal y es, es identificar cada que yo vendo una pieza, o un producto, una unidad, con cuánto contribuyen para cubrir esos costos eh, que tengo en mi empresa, como les dije ahorita los servicios, la renta el, el, los sueldos adicionales el contador el, la anualidad del sistema de facturación el antivirus, todas esas cosas que ahora tenemos que tener cubiertas dentro de una empresa, entonces tenemos que identificar, bueno pues por cada eh, pieza que yo vendo, pues me quedan puedo cubrir 20 pesos o 50 pesos o 100 pesos o la cantidad que sea, esos costos adicionales, entonces vamos identificando nuestro corte nuestro costo fijo, nuestros costos variables y nuestra contribución marginal o nuestra contribución con la que yo puedo marginalmente contribuir a que se cubran los costos y después de que se hayan cubierto todos esos costos, entonces ya voy a poder hablar de que mi negocio puede tener una utilidad. Pero primero tengo que cubrir los costos y eso es algo que también no hacemos los empresarios. No identificamos cuáles son esos costos. Yo tengo una buena venta y digo, véngase para acá un porcentaje porque ya me lo gané. Y sí, pues eso queremos, pero espérate, ya dejaste cubierta la renta, ya dejaste cubierto los sueldos, ya dejaste cubierto el seguro social, ya le quitaste el IVA que no es tuyo. Bueno, pues cuánto te queda realmente y cuánto te puedes llevar tú a tu casa para gastar en tus cuestiones personales. Entonces, a veces no identificamos eso y, y agarramos de más, agarramos más de lo que, se, de lo que nos da de, de utilidad o de contribución marginal cada producto y pues ahí cometemos un primer error. Al no tener identificados estos costos fijos, estos costos variables y cuan, cuánto realmente me genera de utilidad un producto, pues de repente yo veo que hay dinero en la empresa, pues qué padre, vea, me lo puedo gastar. Como el chiste, ¿verdad? pues ahí está, pues es mío. este No hay dinero, pues a ver cómo le hacemos. no Y eso es el, el, el problema principal que tienen las mipymes que al no conocer completamente sus costos, cuáles son fijos, cuáles son variables, pues tienen problemas para programar sus finanzas, sus flujos de efectivo, sus flujos de dinero que mes con mes van en la empresa y a veces tenemos desgraciadamente y no desgraciadamente porque así son los negocios, costos que no se pagan en diario, ni semanal ni mensual, que a veces se pagan por periodos más largos como los seguros los aguinaldos, que costos que se pagan anualmente y que nosotros tenemos que estar conscientes de que en X periodo del año yo tengo que cubrir un costo y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir dejando un colchoncito para que se cubra ese costo o ver en el mes en que voy a pagar ese costo de dónde va a salir el recurso. A lo mejor yo ya estoy planeando, tengo ventas que digo, ¿sabes qué? Yo a ti te voy a dar seis meses de crédito porque yo ya sé que en esos seis meses que tú me pagues van a coincidir con los aguinaldos. Entonces, pues, ah, pues qué padre porque ya tengo, prefiero que me lo deban, pero ya está seguro cubierto mi aguinaldo. Ahora, si me pagan, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si mi cliente no me paga en esos seis meses? Pues me va a poner poner un problema, ¿no? Lo ideal es obviamente tener un flujo y tener un, un saldo de efectivo de disponible de liquidez en la empresa que me pueda hacer frente a esos, a esos gastos eh, que tengo yo en periodos determinados. Entonces, con toda esta información, ya cuando identificamos como empresarios, como pequeños emprendedores, cuáles son mis costos fijos, en, en cuánto puedo vender el producto, si el producto, si hay cierta elasticidad en el precio, es decir, si, yo, si aguanta que yo pueda eh, subir el precio o bajarlo de acuerdo a la temporada o a la demanda y los clientes me van a seguir comprando, tengo que saber hasta dónde es esa elasticidad y si me conviene, porque a lo mejor sí puedo subir el precio pero poco a poco voy a ir perdiendo clientes y entonces ese ingreso adicional que tuve por subir el precio como saben los economistas pues se pierde porque mi volumen de ventas disminuye, que también esa puede ser una decisión de, de forma de trabajar dices, yo sabes que yo voy a vender poco pero caro, ¿por qué? porque voy a trabajar menos pero voy a ganar lo mismo entonces es una forma de hacer negocios dices, bueno, pues yo, yo cobro más pero me da tiempo para hacerlo de buena calidad Sí. Y, y aparte me va a quedar tiempo pues para descansar, para mi familia y demás. O hay otros negocios que no nos dan esa oportunidad, que es tanta la competencia que, que si yo subo un peso el precio, me salgo del mercado y nadie me va a comprar, por muy bueno que sea, porque a lo mejor hay productos que la gente no busca esa calidad que lo que busca es el producto y el volumen y el descuento en el precio, entonces todo eso es conocer la naturaleza de nuestro producto conocer si tiene elasticidad si se si, si aguanta que yo suba un precio o si lo subo de plano voy a perder clientes ¿por qué? porque en base a eso cuando nosotros hacemos un presupuesto tenemos que identificar perfectamente cuál es mi volumen de ventas que yo espero, ya sea por por lo que he vendido en meses anteriores o en años anteriores o por mi producción instalada, mi capacidad instalada. Es decir, yo puedo producir más de 10 piezas en un día, entonces no me voy a porque tarde o temprano pues vas a quebrar, porque entonces le estarías metiendo dinero. Entonces tu capacidad instalada te tiene que dar suficiente capacidad de trabajo para cubrir tus necesidades, tu demanda y, tu, y tus requerimientos de ingresos. Una cosa entonces es que el mercado me dé para que yo pueda este, vender lo que tengo que vender y la otra es que mi empresa genere la, la capacidad o la producción necesaria para venderlo. Sí, es un, pro, un problema que luego hay entre departamentos cuando se hace un presupuesto. Pero ahorita se los platico que regresemos de esta pausa. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con...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 Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, La Radio Hablada, Número 1, Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerden, estamos en Solo Negocios Radio y ahorita les estoy platicando acerca de cómo las empresas, las pymes, hoy en el Día Mundial de las Pymes, este, tienen que conocer sus costos, tienen, tienen que conocer sus capacidades para poder hacer un presupuesto y para poder hacer una planeación. Como les decía yo, la mayoría de las empresas... Eh, pymes en este país y en todos los países nacen de una necesidad más que de una planeación o de un proyecto. Qué padre cuando nosotros eh, tenemos la, la idea de poner un negocio y ya sea porque tenemos los conocimientos o porque nos acercamos con algún experto, aunque nos cobre porque pues hace su trabajo obviamente y nos hace un plan de negocios y en ese plan de negocios, estarías dispuesto a pagar por una eh, ahí empieza la duda no resulta pues a lo mejor no porque pues no es una necesidad básica verdad Ah, entonces es un lujo es un capricho oye ¿y la gente estaría dispuesto a pagar por una chafaldrana o una espiroqueta de lujo que no es una necesidad este cuántas personas están dispuestas a pagar a cubrir a comprar ese producto no pues no tengo ni la menor idea Oye, entonces tú dices que vas a invertir tus ahorros este, en poner un negocio que no sabes si la gente va a comprar y eso pasa. Esto que le estoy platicando es muy común. Dicen, ah, pues sí, es que a mí me gustaría, pues sí, pero a veces una cosa es que te guste y otra cosa es que lo, lo, lo compres o pudieras comprarlo, ¿verdad? El poder adquisitivo del mercado, de la zona, de la ciudad, da para pon, poner una tienda de chafaldranas y espiroquetas pues quién sabe, a lo mejor no. Entonces desde ahí tenemos que partir cuando ponemos una Mipyme. Este, tenemos que saber si hay mercado suficiente para el producto que estoy haciendo, para el mercado objetivo que es decir, bueno, pues a lo mejor para chafaldranas sí hay, pero pues de las normalitas. Pero si me pides las chafaldranas de lujo, pues a lo mejor para esas no hay mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a poner una tienda muy bonita y nadie te va a ir a visitar porque pues no están dispuestos a pagar por eso, ¿verdad? entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a planear ¿sí? y es cuando se, a esto se le llama un plan de negocios es decir qué voy a hacer cómo lo voy a hacer dónde lo voy a hacer con qué personal con quiénes lo voy a hacer cuántas cuántos voy a hacer o sea conocer todo cómo voy a venderlo dónde me voy a surtir dónde voy a comprar mi mercancía cuál va a ser mi proceso de trabajo si este porque es muy padre pensar que yo voy a poner un negocio y voy a ser el, el exitoso y de aquí me voy a ir a poner una sucursal a Dubái. Pero a la hora de la verdad, pues es bien diferente. Porque no tenemos todos, a veces no sabemos todos ese cómo. Es esa idea de poner un negocio, ponerla, dirían. por Hagan un pizarrón y hagan una lluvia de ideas. Y acuérdense que en la lluvia de ideas se vale decir babosadas. Pongan las ideas más disparatadas de, de su futuro negocio. ¿Quiénes me van a comprar? ¿Cómo me lo van a comprar? ¿Cómo se los voy a entregar? ¿Qué necesito? Y a veces de repente en ese momento se van a dar cuenta de cosas que quizás no les pasaron por la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces ponen un negocio y de repente dices, ah, pero me lo están pidiendo que se los lleve a domicilio y no tengo en qué? en la torre, ¿verdad? y a lo mejor eso detiene tu operación porque la gente no está dispuesto a ir por el producto y quiere que tú se lo lleves y a lo mejor ahí hay otra oportunidad de negocio porque quizás también estén dispuestos ya ven que ahora muchos le hacen así que tú sabes qué, pues yo te voy a cobrar una tarifa por llevarte el producto a domicilio 100 pesos de flete o algo y a lo mejor con eso tú proyectas ah, pues puedo comprar un, una pickup, un camión o el, el, el equipo que yo necesite para llevar ¿Cómo se va a pagar? Ah, pues se va a pagar con esos 100 pesos que le voy a cobrar a cada cliente para que lo, para entregarle producto a domicilio. Y a lo mejor hasta me va a sobrar y voy a poder hacer un negocio extra. Oye, pero no nada más es pagar el camión, hay que pagar la gasolina, hay que pagar el sueldo, hay que pagar un seguro, hay que pagar los mantenimientos, hay que comprarle llantas, hay que... Ay, caray, no había pensado en todo eso. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que hacer en un plan de negocios. No irnos como el Borolas, ¿no? O como... <risa> Bueno, se me dieron algunas mega obras que hay ahorita en el país eh, que, que se hacen sin plan de negocios, ¿verdad? Si lo traducimos a la, a la obra pública, ¿no? Pero entonces, pues sí, yo puedo tener sueños, guajiros, como dicen, y, y puedo tener muy buenas intenciones, pero necesito ponerlo en blanco y negro, necesito saber si va a ser rentable mi negocio, si es posible, si es alcanzable, cuánto voy a crecer el primer mes, el primer año, cuánto personal voy a necesitar. ¿Cuánto le voy a pagar a ese personal? Si en el mercado hay disponible personal para ese negocio. Ahorita estamos viendo que hay una gran escasez de mano de obra en la ciudad y eso hace que los sueldos se disparen. Entonces, oye, pues sí, yo voy a poner un negocio de diseño. ¿Y qué necesitas? Diseñadores. Eh, okay. ¿Y cuántos hay? No, pues no consigo porque pues o cobran muy caro o sencillamente no hay porque todo el mundo anda de freelancers, es decir, andan haciendo su propio trabajo, no quieren contratarse en una empresa, quieren trabajar desde su casa, quieren que uno les ponga todas las instalaciones y comodidades y se van, ya saben cómo son, somos chiples todos a veces, ¿no? Bueno, ya consideraste eso para poner tu negocio, ya hiciste tu plan de negocio, ya viste cuánto te cuesta eso, algo que, que yo veo que muchas veces no consideramos en nuestros presupuestos es los costos del uso de los sistemas. Por ejemplo, nosotros vendemos equipo. Este mes tuvimos una oferta muy interesante de unas laptops usadas. Nosotros de repente conseguimos lotes que estuvieron en arrendamiento en empresas, en bancos o en empresas que hay así en todo el país. Y de repente nos llegan lotes de computadoras portátiles en muy buenas condiciones y todo. ¿no? Y precisamente el viernes pasado entregué una computadora y me dicen, oye, ¿y el office? Pues hay que pagar la licencia, te la cotizaron. Ah, pero pues yo pensé que no era necesario, que ya la traía incluida. No, pues la computadora, tú cuando compras un carro no trae la gasolina, tú le tienes que poner la gasolina. La computadora son los fierros, el sistema es con lo que tú vas a comprar los sistemas que tú quieras utilizar. Un, un, por ejemplo, lo que no pensamos cuando ponemos un negocio, ¿verdad? Voy a necesitar un diseñador. ¿Qué necesita mi diseñador para trabajar? Necesita una computadora. Ni necesita una licencia de un software de diseño no sé adobe o corel no sé ya cuando el corel ya no se usa no este ilustrador algún software de diseño necesita una licencia de un antivirus quizás va a necesitar una suscripción para estar bajando o comprando imágenes que pueda utilizar y editar o a lo mejor él va a tener que tomar las fotos y eso me va a costar quizás un extra este va a necesitar quizás una línea de teléfono o un celular un, un escritorio, una impresora, una conexión a internet, ¡ay caray! todo eso pues sí, entonces ¿cuál es mi costo total por contratar a una persona para un puesto dentro de una empresa? tengo que visualizar eso ¿cuántos de nosotros no empieza a crecer el negocio y ¿qué decimos? pues voy a contratar a alguien porque, perdonen la expresión, pero no me la acabo, ya necesito ayuda entonces contratas a alguien y, y luego no tienes este ¿Dónde la ponemos? ¿Con qué con qué va a trabajar? ¿Están trabajando en las rodillas? Entonces, pues todo eso representa costos de espacio, de recursos materiales, de, de áreas comunes y demás. no Va creciendo nuestro personal y lo tenemos que ir haciendo. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer pues es saber cuánto me va a costar ese personal nuevo que estoy contratando en mi empresa. Y recuerden, todo esto va dentro del plan de negocios. Entonces el plan de negocios es, como les dije, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, quiénes van a ser mis clientes, en qué precio voy a vender la mercancía, cómo la voy a distribuir, qué canal voy a utilizar, la voy a entregar yo, la voy a mandar por paquetería, el cliente va a venir por mí, por la mercancía, la voy a vender a través de un marketplace como Amazon, Mercado Libre, cosas de esas… Este incluye garantía, incluye servicio postventa, etcétera, etcétera. Ya que tengo todo eso identificado, ahora le tengo que dar un valor monetario a cada paso, a cada proceso de esas actividades. Tengo que identificar cuánto me cuesta generar el producto, cuánto me cuesta tenerlo en almacén, tengo que tener un, un área adecuada para almacenar producto o para el taller de trabajo, tengo que tener un aire acondicionado quizás, o un cuarto frío, o las condiciones para que esté el producto en, en buen estado. Entonces, todo eso lo tengo que empezar. Ahora sí que los costos, ¿no? Si es el personal, si si es eh, mercadotecnia, cuánto me cuesta anunciarme, voy a utilizar una estación aquí, a lo mejor voy a venir a Radio Mexicana a contratar anuncios, o lo voy a hacer únicamente por internet, o lo voy a hacer de boca en boca, cómo voy a anunciarme, cómo me van a conocer... ¿Sí? ¿Cómo voy a pagar eso? ¿Cuánto me cuesta? ¿Semanal, mensual, anual, trimestral, etcétera? ¿no? Entonces todo eso tenemos que ponerlo, nuestro plan de negocios es qué, cómo, cuándo, dónde, lo tenemos que poner en dinero. Y al ponerlo en dinero, a ponerlo en pesos y centavos, se convierte en un presupuesto. Y acuérdense, como les dije en el segmento anterior, todos hacemos presupuestos, el ama de casa hace un presupuesto, el estudiante hace un presupuesto, el adolescente para el fin de semana hace un presupuesto, porque dependiendo de cuánto dinero tiene, sabe si invita a la novia o no si a lo mejor se va con los amigos, a qué lugar va, si va al cine, si pide cena, si pide una cervecita o pide una botella, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, todos hacemos presupuestos. Entonces, ¿cómo es posible que a veces las en pequeñas empresas no hacemos un presupuesto y desconocemos cuánto es nuestros costos? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a eh, empieza el año y es tiempo de subir salarios, pues tenemos que decir, bueno, ¿hasta cuánto puedo subir los salarios? Voy a subirlo lo que me marca el mínimo o no estoy obligado porque ya pago más del mínimo y como no voy a subir precios, no voy a tener clientes nuevos, pues a lo mejor en este momento yo no puedo subir los salarios y los subiré más adelante cuando tenga un cliente nuevo, cuando tenga algo. No precisamente tengo que subir los sueldos siempre el primero de enero, a menos que sean salarios mínimos, ¿verdad? Y, y si lo son, ¿cómo me van a repercutir esos salarios en, en mis costos? En mi costo total, en mi utilidad, va a ser rentable, ¿de dónde voy a sacar para pagar esos aumentos de sueldos, estos aumentos de seguro social? Porque al aumentar el sueldo, aumenta el seguro social, aumenta la impuesto sobre nómina, aumenta el pago al Infonavit, vienen todos esos costos adicionales. ¿Tengo una fuente de ingresos adicional a principio de año o a principio de mes? ¿O voy a abrir una sucursal? Entonces, el presupuesto nos habla de poner con pesos y centavos toda esa parte de la empresa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 ¿Buscas empleo? buscas empleo el gobierno municipal te ofrece dos centros de contratación con más de 50 empresas esperando por ti visítanos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde en cualquiera de los dos puntos uno en santiago troncoso esquina con mesa central otro más en riberas del bravo etapa 6 no pierdas el tiempo visita nuestros centros de contratación y listo un trabajo asegurado gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues listo, ya estamos nuevamente aquí de, de regreso en el último segmento de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y pues hoy estamos celebrando el Día Mundial de las mipymes. Y digo MIPIMES porque acuérdense que hay micro, pequeñas y medianas empresas. Y por eso es que hoy estoy dedicando este programa a darles algunas recomendaciones en cuanto a cómo hacer sus sus presupuestos y su planeación, porque tienen que, que hacerlo para poder crecer. No Todos en algún momento nos tenemos que sentar a conocer nuestros números, eh, saber nuestros costos y saber hacia dónde queremos ir como empresa. Es decir, yo quiero crecer, quiero contratar más gente, puedo contratar más gente, mis números me dan el flujo este o me van a dar el recurso suficiente para contratar a una persona adicional, ¿esa persona adicional me va a generar más ingresos o sencillamente va a hacer que yo pueda cubrir con mis compromisos que ya tengo establecidos? Porque también a veces es, es, ese es otro problema, ¿no? Que de repente nos saturamos de trabajo, y si yo no contrato eh, recurso humano adicional, empleados adicionales, colaboradores adicionales, no voy a poder cubrir en tiempo y forma mis compromisos con mis clientes y eso puede hacer que a lo mejor yo pierda clientes y entonces me va a salir más caro perder clientes y a lo mejor proyectos y futuros ingresos que el sueldo de esta persona. Entonces, ahí sí voy a tener un problema porque quizás se va a disminuir la utilidad que yo ya tenía proyectada o esperada de ese proyecto, pero... O, o disminuye la utilidad, o de plano se pierde el proyecto y el cliente futuro. Entonces son decisiones que el pequeño empresario tiene que estar tomando en el día a día. Y, y un problema que tenemos los pequeños empresarios, pues es que nosotros nos involucramos muchas veces con los problemas del personal. Eh, a veces el, el pequeño empresario, eh, pues convive directamente con sus empleados sabe que tienen problemas en su casa saben que tienen problemas de salud, de la escuela y demás entonces es más fácil o más común que los que los empleados de repente dicen, oye pues necesito un permiso, necesito hacer esto y hay como hay más sensibilidad en eso este, pues a veces eso nos repercute a largo plazo como empresa y es donde, híjole, hay una línea ¿no? en donde esto es un negocio o es una asociación eh, civil sin fines de lucro, ¿no? Y pues tenemos que, que tomar decisiones como empresarios, a veces más duras o más difíciles, en donde pues no podemos. Porque si tú no vienes este día, alguien tiene que hacer tu trabajo. Y si hoy no viniste tú y mañana otra persona no, y después otra persona, pues se nos van juntando y al último tenemos que pagarle a alguien para que haga o, pueda, o podamos cumplir. Entonces son todas esas cosas que tenemos que tener contempladas. Hasta dónde yo tengo... Esa elasticidad en mis procesos de trabajo que me permiten. Tengo tiempo libre en, en, en los espacios de producción. Este, los empleados pueden darse esos lujos de faltar. Eh, ¿Qué pasa en las grandes empresas? Pues el que falta, eh, la al, al tercera falta ya te corrieron y pues mucho gusto, pero necesito otro que esté aquí trabajando. no Y a veces el pequeño empresario no, no tiene el corazón y a veces ni el recurso para poder hacer eso. ¿Por qué? qué? pasa en una empresa grande? Pues a veces a la primera que, que no cumpliste con tu trabajo, órale, de patitas en la calle, pero eso implica quizás una indemnización o, un, o una demanda y a veces el pequeño empresario dice, no, es que si no tengo para liquidarlo y estoy acumulando personal que ya a lo mejor ya no utilizo en la empresa, pero me está mermando en mis utilidades. Entonces es algo que tienen que tener bien evaluado en sus costos. no Oye, pues no tengo el, el recurso para poder liquidar a un empleado pero me estoy haciendo que cada semana le estoy pagando una cantidad y, y a lo mejor ese empleado ya no está siendo necesario dentro de la empresa dentro de la actividad de la empresa y pues eso me genera este costos que, que a la larga me, me empiezan a, a meter a hacer un hoyo no y las pequeñas empresas lo empiezan en ese tipo de hoyos no sin darse cuenta el este, local pagan mucho de renta, eh, los salarios, la nómina está muy alta, eh, tienen costos que a veces no son los necesarios. Entonces, por quererlos mantener, pues resulta que están teniendo fugas de recursos. Entonces, como les decía yo en los segmentos anteriores, como empresarios tenemos que conocer cómo se comporta nuestra empresa para que podamos identificar, eh, eh, cómo les diré, movimientos o situaciones eh, fuera de lo normal y que luego luego nos den una alerta, ¿no? Es muy común, es muy común que, que por ejemplo, eh, yo siempre les he comparado, bueno, re retomando, yo siempre he comparado al administrador de una empresa con el piloto de un avión y un piloto de un avión está lleno de indicadores, eh, la cabina del avión, el piloto no está lleno de indicadores, la que está llena es la cabina del avión, tiene muchos indicadores, tiene, este eh, lucecitas que te dicen a qué velocidad vas, a qué altura vas, este tienen un radar por si hay alguna interferencia cercana, tienen, están midiendo la gasolina, la velocidad, la fuerza del motor, el flujo de aceite, un montón de indicadores, presión, altura, demás, demás, demás. Y el, y el piloto lo que tiene que estar haciendo es estar muy pendiente de, de todos esos indicadores y tiene que conocerlos y saber, ah, caray, este, este indicador debe de estar más o menos siempre en el 20%. ¿Y qué pasa si pasa al 30, 40? Ah, pues, pues puede llegar hasta el 40, no es normal, pero puedo seguir trabajando bien, llegando, lo reporto y que lo reparen. Oye, pero si llega al 60, no, pues ya eso sería gravísimo porque a lo mejor si llega al 60 puede ocasionar una falla en el motor y puede ocasionar una desgracia. Bueno, eso mismo pasa en las empresas. Nosotros dentro de nuestras empresas tenemos que conocer nuestros indicadores, saber cuánto es una cantidad normal de ventas, cuánto es lo menos que puedo estar vendiendo para cumplir con mis obligaciones, cuánto es lo que me pueden deber mis clientes. Ah, pues traigo unas cuentas por cobrar de X cantidad. Ah, pues está dentro de lo razonable. Han crecido las cuentas por cobrar, pero hasta cierto punto están en lo razonable. Mis cuentas por pagar. Híjole, ya debo mucho dinero. ¿Por qué debo? Se me está haciendo una bolita. Tengo que tener esos indicadores. Entonces es bien importante que el administrador o el dueño de un negocio se, se haga de las personas adecuadas para que o de los sistemas adecuados para que le estén generando esos indicadores para que le estén diciendo oye así va tus ingresos así van tus gastos así van tus cuentas por cobrar así va tu ganancia y todo eso lo comparemos contra el presupuesto que tenemos en nuestra empresa yo les decía cuando me veíamos de que íbamos a hablar el día de hoy decía oye pues los presupuestos de medio año por qué de medio año porque ahorita en este momento es importante que veamos cómo está el presupuesto contra lo que pensamos que íbamos a hacer en enero. Nosotros en diciembre, en enero hicimos el presupuesto para el 2022. ¿Cómo vamos? Ya vamos al 50% de ese presupuesto, ya llevamos el 50% de las ventas o el porcentaje que debemos de cubrir a esta fecha, porque no siempre es el 50%. Quizás mi, mis ventas fuertes son en noviembre y diciembre, entonces a lo mejor ahorita voy a de tener un 30, 40% de ingresos. ¿Ya lo llevas cubierto? ¿Vas desfasado? ¿Vas de acuerdo a tu presupuesto? ¿Tus costos son los adecuados? ¿Y por qué cobra mucha importancia hacer esta de revisión de presupuestos en este momento? Porque ahorita se están, la semana pasada vimos este, el 0.75% aumentaron los intereses, la inflación está subiendo, los costos del dinero, de los productos se están incrementando, la canasta básica se está yendo para arriba, las rentas, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ya analizaste tu empresa? ¿Ya revisaste cómo te están pegando estos costos en tu empresa? ¿Ya viste si, si los precios que tienes están cubriendo? Los costos que tienes, a lo mejor también tienes que hacer un ajuste. Ahora, pues la recomendación sería ojalá y no, ojalá puedas mantener esos precios eh, lo más que se puedan. Yo veía un artículo este fin de semana de uno de los periódicos locales y decía los restaurantes están haciendo un esfuerzo por mantener sus precios, pero han disminuido los tamaños de los platos. Pues sí, a lo mejor, y lo vemos no nada más en los restaurantes, vayan, vayan al súper y van a ver desde la lata o el, el frasco de café, eh, la bolsa de un montón de productos que cada vez vienen más pequeños para poder mantener los precios. Entonces, ¿qué, qué dijeron ellos? ¿Subo el precio o disminuyo la cantidad de producto? Entonces, ¿qué, va, qué decisión vas a tomar? Ana, analiza, checa tu presupuesto, checa si estás cubriendo con tu presupuesto, cómo estás trabajando, este, si hay algún costo que se disparó, lo puedes corregir, lo puedes cambiar, lo puedes disminuir, tienes que hacer alguna medida correctiva para regresar a ese presupuesto. Y el presupuesto no nada más es que vendas o que gastes, sino realmente lo que importa el presupuesto es el resultado, tu utilidad. Vas a llegar a la utilidad esperada. A lo mejor puedes llegar a la utilidad esperada con menos ventas, pero menos volumen de ventas pero un precio mayor o al revés vas a tener que hacer más ventas pero con un precio menor cómo va a impactar eso en tu personal en tus instalaciones en tu capacidad vas a necesitar más espacio lo puedes hacer con los recursos que tienes ahorita con el equipo que tienes ahorita cómo le vas a hacer para cubrir esa capacidad o esa nueva necesidad entonces ahorita con la situación económica no solo del país sino a nivel mundial cubre, eh, cobra demasiada importancia revisar nuestros números en las empresas, revisar si los mismos números que yo tenía en enero son son válidos ahorita, eh, terminando el mes de junio que vamos a empezar julio ya la semana, en esta semana, siguen siendo válidos esos números, sigo teniendo los mismos flujos de dinero, los mismos flujos de utilidad, estoy cubriendo los gastos adecuadamente entonces, pues ojo con eso, esa, esta recomendación no nada más es para las pymes, es para todas las empresas, pero se las quiero hacer especialmente las pymes porque son las que se les olvida ¿no? las que el hombre orquesta se enfoca tanto en trabajar, en abrir, en cerrar, en atender a los clientes, en andar corriendo de un lado para otro, que a veces se le olvida que se tiene que sentar a analizar si realmente es productivo lo que está haciendo, porque a veces nos envolvemos tanto en el día a día que dejamos de ganar y no nos damos cuenta, entonces yo creo que nadie nadie pone un negocio para eso, nadie pone un negocio para andar corriendo y estar ocupado, pues mejor me meto, como les decía ahorita, a una organización civil de ayuda si lo que quiero es estar ocupado, pero si lo que yo quiero es tener un flujo de recursos, de dinero, pues entonces yo tengo que ver que sea rentable y que mi esfuerzo lo valga, verdad que al final del día me dé lo que yo necesito para vivir, o uh, para el retorno sobre la inversión que tengo en el negocio, si realmente no estoy ganando sobre la inversión que hice, pues entonces no es negocio y hay que dedicarnos a otras cosas, pero bueno felicidades a todos los que día a día trabajan en una mipyme hoy es su día hoy es el día de trabajar, pero también de analizar el rumbo de sus empresas con esto nos despedimos el día de hoy mi nombre es Guillermo Soria y recuerden esto no es personal, son solo negocios